Parece que nos hemos orientado. Vamos a encargarnos del resto y de vuelta a la radio. Vale, creo que lo tengo. ¿Seguro? Bastante seguro. Funciona. Tengo una ubicación. Conectando con Mazayas. A cualquiera que esté en la zona. Necesito ayuda. Hay escalas por todas partes. Funciona. Mazayas, ¿me oyes? Sí, te oigo. ¡Qué alegría! No hay tiempo. Estoy escondido, pero los Scars me buscan. Los... los veo. Tienes que darte prisa. ¡Aguanta! ¡Ya vamos! Supongo que se pueden conseguir grandes cosas con un ejército de escalas pisándote los balones. De ¿Estás bien? Un poco magullado, pero bien. ¿Ves esa rampa de más adelante? ¿La de la estatua? Dirígete allí. ¿Qué hay de los escaras? ¿Ves algo? He tenido unos cuantos encuentros problemáticos. Ha faltado poco. Son bastante implacables. Espera, ¿esto qué es? He encontrado unos contenedores. Hmm. Podrían valer para algo. No hagas nada peligroso. No te preocupes. Va a ser una explosión contenida. Nos vale que te desprisa. Vamos a tener que lidiar con unos escalas a las 12. Menos para matallas. Eso es bueno. <risa> con esas colmenas! ¡Colmenas vistas! Ahora a ocuparse de esas escalas. Puedes contar con ello Vaya, se informa. Creo que los veo. Un momento. Estoy bien. Nunca me había adentrado tanto en las ruinas. Tú sigues sacando las ventajas. Casi he llegado. Hemos llegado al túnel. Estás cerca. La cámara principal está justo adelante. Es increíble. se me han acabado las sorpresas, Librancero. No. no te muevas, los mantendré alejados de ti. Se agradece. Sabiendo tantos Los escaras tienen demasiadas formas de engrosar sus filas cuando hace falta Pero parece peligroso. Eso se llama comeóxido. Me da igual cómo se llame. Acabemos con el resto, ¿te parece? Escaras eliminados. Que alguien vaya a ver cómo está Mazayas. Creo que hemos terminado. Todo el mundo está a salvo. Estos escaras... No sé qué pensar. Los Escaras y los Arcanistas solemos pelearnos por emplazamientos de los moldeadores como este. Pero nunca así. Debo informar a Tassin. Por favor, necesito regresar a Fuerte Tarsis. ¿Librancero? Gracias por salvarme. Fue un apuro imprevisto. ¿Sales a menudo a dar vueltas más allá de las murallas como si nada? Son gajes del oficio, pero esta vez no ha sido lo normal. Por algún motivo los escaras se han vuelto más violentos. Yo diría que el dominio está detrás de esto. Creemos que ha vuelto. Doy por hecho que conoces al librancero Jarrow. Ah, creo que Tassin tiene razón. Esto se parece a lo que vivimos antes del asalto a Marca Libre. ¿Lo que hizo que apareciera el corazón de la furia? La verdad es que no conozco todos los detalles. Yo sí. Gran parte de lo que voy a contar no lo saben muchos. Mi pupila, Yanni estuvo allí hace 10 años. Lo vio con sus propios ojos. Es bien sabido por todos que Mar Calibre era una de las grandes ciudades de Bastión. Antigua. Imponente y próspera. Y lo más importante, en ella se hallaba el mayor y mejor enclave de libranceros del mundo. Los libranceros y los centinelas que custodiaban las murallas protegieron marca libre y a sus habitantes del caos del mundo. Hasta que un día... Llegó a las puertas de la ciudad, el dominio, los conquistadores despiadados del norte. Aquel día, Libranceros, Centinelas y Dominio lucharon sin descanso por marca libre. Todos ellos. Eran los herederos de la mítica general Tarsis y su legión del Alba. Uno de los mejores, el librancero Adams, lideró la ofensiva mientras el enclave no vaciló en plantar cara al dominio. Ya ni dice que el ejército era ingente. El dominio seguía al doctor Harkin. Nadie lo había visto antes ni lo ha vuelto a ver desde aquel día. Vino a conquistar la ciudad a cualquier precio. Comenzó el combate. Sobrepasados, mal armados y flanqueados, los libranceros lucharon. Funcionó durante un tiempo. Pero las murallas de mar libre no resistieron. El enemigo entró a raudales. Adams, junto con muchos libranceros, lanzó un último ataque fuera de la ciudad. Otros, como Yali, se quedaron para poder ayudar. Y entonces los centinelas se replegaron sin avisar. Y resulta que en lo más profundo de la ciudad, Jani descubrió lo que los centinelas ya sabían. El dominio no quería destruir Marca Libre, sino apoderarse de una antigua reliquia moldeadora que se encontraba. En lo más profundo de la urbe, el cenotafio. El Tarhagen pensaba que había descubierto una forma de que el dominio utilizara el cenotafio para controlar el misísimo himno de la creación. Arrogante. El, el himno no se puede controlar. Se desencadenó aquel día, pasó su Marca Libre, aniquiló a Don Dominio y lo destruyó todo. Ese cataclismo se convirtió en el corazón de la furia. Algunos vivieron para contar lo que pasó en Marcalibre. Libre. No, no fueron muchos. Tiene que haber una buena razón para que el dominio haya vuelto. Está claro que necesito más información. Ven a buscarme luego. Sí, yo también. Me pondré en contacto contigo cuando tenga algo. Yo, yo, daré por la clave.